actos que conmemoran un día como hoy son llevados a cabo en, en esta provincia y bajo la presencia del presidente Luis Abinader Corona y todo el equipo eh, económico que le acompaña eh, para celebrar acto conmemorativo a este día que no debe ser olvidado. Ahora bien, si al que ...no solamente son los actos que nosotros tenemos que celebrar... ...es la introducción del, de, del nuevo proyecto de ley... ...donde el presidente Luis Abinadel plantea un plan estratégico... ...para tratar eh, de minimizar o mejorar la vida de las mujeres... ...que están viviendo una, un estado de violencia... ...la cual hemos visto que todo lo que se ha hecho hasta ahora... ...todos los aprestos que se han hecho hasta ahora han sido ineficaces de por más una una, una ley que no, no previene una ley que no que ahora mismo no, no no previene pero tampoco tiene la tiene la herramienta o el deseo o el, o el empuje para hacer para proteger a las eh, mujeres dominicanas y eso es un proceso que socio económico-cultural, se podría decir, en, en nuestro país, ya que si las leyes no, no son estrictas, ni si las leyes no se cumplen, si, el alineamiento, si los alineamiento y, y todas estas eh, entidades que tienen que, que, que ver con la mujer y protección de género prácticamente están siendo... Eh, visualizada solamente en periódico y en pantalla... ...pero en el, en el acto, en, el, en, la, en la praxis... ...no se ha visto que se resultados resultados alguno ...y eso lo vemos cuando una mujer tiene que llevar ella misma... ...el papel de no, de no alejamiento al propio agresor... ...imagínate cómo se lo entrega... A, ...se lo entrega con una vara de 200 metros... Eh, o una vara de un kilómetro para que él la coja... ...porque hay un distanciamiento, no se le entrega mano a mano... ...y termina muerta en la tarde, o termina muerta en cualquier momento... De su, de, su, de, su, ...de su día, porque no hay una, una protección adecuada. Ni eso, esa, esa es la mujer que tiene el valor de salir huyendo... ...de salir de ese yugo, y aquella que no pueden salir y están en la casa... ...siendo maltratada, siendo violentada, porque es un problema socioeconómico, cultural que hay que empezar a romper desde el punto de vista de las leyes desde el punto de vista del Estado desde el punto de vista religioso desde el punto de vista social todos los entes deben trabajar para que esto no sucede, no siga sucediendo en nuestro país ese flagelo que nos avergüenza a nosotros ante el mundo eh, en tantas muertes de mujeres eh, llegó un momento que es eh, alarmante por demás y esperamos que este nuevo este nuevo plan estratégico que lleva que lleva el, el, el presidente donde eh, ahí va desde la desde el apoyo económico a las nuevas eh, casas de acogidas y de, de protección a estas madres que por demás cuando mueren dejan tres de tres a, de dos a tres niños huérfanos porque normalmente la que es el agresor se quita la vida entonces se queda sin padre y sin madre. Así es que más que un problema, es un problema que tiene sangrada nuestra sociedad, que tiene eh, prácticamente la sociedad eh, en en una, en una en un, en un momento donde no nos sentimos muy, muy, muy orgullosos. Así es que felicidades al presidente por este nuevo plan y esperamos que se cumpla, esperamos que, se, que estas entidades de, que tienen que ver... ...con protección a las mujeres... Que tienen que, ...que tienen que ver con violencia de género... ...haga su papel real... ...no un papel de, de, de, de memorándum... ...y de carta y de y de y de, y de, y de salir a los periódicos... Y, té, ...y hacer té con, con gorros caros... No, ...no, no, no, no... ...que hagan su papel... ...que hagan su papel como tal... ...o si no, esto no va a tener resultado... ...que nosotros queremos que sea... ...minimizar o ausentar... ...quitar, dejar de lado esta violencia que tenemos para así proteger a nuestras madres, nuestras hijas, nuestras mujeres. Bueno, a 60 años de este horrendo crimen, del asesinato de patria Minerva y María Teresa, tal cual señala Sergio, eh, podemos nosotros ver que no hemos avanzado prácticamente en nada, pero la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a ver, eh, fíjate que en el día de hoy, pues el presidente de la República Tampoco no es muy usual eh, que en los últimos gobiernos que hemos tenido eh, El presidente se desprenda, salga desde su oficina, de su despacho Y venga aquí a la provincia, hermana Mirabal, específicamente a Salcedo la, El, municipio sí, de la el presidente a los domingo, para, domingo. Para, para sumarse a la conmemoración de lo que fue este horrendo crimen de las hermanas Mirabal Fíjate que eh, se ha intentado hacer eh, muchas cosas, pero eh, infuncional, por ejemplo, el mismo Ministerio de la Mujer, que tú dices, bueno, fue creado por eso, eso tiene su, su, su, su, su relación, el mismo Ministerio de la Juventud y otras instituciones que se han creado, múltiples instituciones que se han creado con el objetivo de trabajar, eh, para, con la no violencia contra la mujer y definitivamente a juzgar por la, eh, por los resultados y llevándola a la práctica realmente nosotros hemos, eh, no hemos avanzado nada, al contrario yo creo que hemos descrecido fíjate que eh, hoy informa este organismo que creo que unas 94 mujeres murieron eh, en, en República Dominicana en pandemia, es una, de... una situación que es difícil. Ahora, en lo que digo, la esperanza es lo último que se pierde. Ojalá, ojalá que el nuevo gobierno que se está externando en la República Dominicana, que la misma sensibilidad de la primera dama y de la vicepresidenta y de otros que están alrededor, de otras que están alrededor del presidente Luis Abinader, pues realmente se le preste la debida atención. Y se, hagan la, se, se, se pongan en práctica las acciones que pudieran eh, dar al traste De lograr que se pueda disminuir esta violencia contra la mujer La mujer que es un ser divino, que Dios la creó eh, para seguir dando vida Y que, y que podamos los seres humanos pues, multiplicarnos Un ser sensible Entonces, ¿cuál es la razón para que nosotros, digo nosotros los dominicanos eh, Porque hay las partes que nos incumben eh, no seamos capaces de reflexionar y entender eh, que no bajo ninguna circunstancia podemos eh, maltratar a ese ser que es un ser divino como lo es la mujer. Así que vamos a reflexionar hoy, 25 de noviembre, esta situación que se dio hace 60 años y que el mundo entero eh, se enteró precisamente. Eh, por, lo que, por lo que hoy se conmemora en la República Dominicana y el mundo. 25 años, 25 de noviembre, 60 años de la muerte de Patria Minerva y María Teresa, a mano del de tirano Rafael Leonida Trujillo Molina. Así que vamos a seguir nosotros eh, llenos de, optimi de optimismo para que las cosas cambien en este país. Vamos a una pausa y a regreso venimos a hacer contacto con nuestra querida doctora Milagro Sierra que vamos a seguir tocando este tema. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Cómo hemos decrecido? La conciencia que no hemos creado para saber que la mujer es un ser sensible y divino como lo creó Dios. Vamos a la pausa y a regreso venimos con la doctora Milagro Sierra.